Para tener una buena salud mental, sigue estos consejos. Expresa tus sentimientos, habla con amigos, con familiares, no guardes tus emociones, comenta aquello que te preocupa, no vivas tus inquietudes en soledad. El ejercicio físico ayuda a mantener la mente equilibrada, mantente activo. Ante una situación que te genere estrés, cuenta hasta 10, nunca actúes en caliente, tómate un tiempo para reflexionar. Una actitud positiva ante la vida ayuda a mantener el equilibrio. Participa en algún acto solidario, haz de voluntario, ayuda a alguien que lo necesite, colabora en alguna asociación, colaborar con los demás es bueno para tu salud mental. Mantén una dieta equilibrada, con abundantes vegetales y alimentos que contengan fibra, evita azúcares y grasas. Evita el consumo de alcohol u otros tóxicos, tu salud mental lo agradecerá. Descansa lo suficiente, al menos 7 u 8 horas de descanso continuo. La meditación ayuda a mantener tu mente en equilibrio. Ayúdate con la respiración abdominal y cuida también tu salud mental.